¿Consideran que los espacios informales, eh, estos espacios informales eh, que se cocinan en los labs, en las comunidades tecnológicas, pueden aportar un mayor valor agregado a la, a la, a la educación, a la formación formal? Eh, y si fuese así, eh, ¿qué propondrían? Eh, imaginemos que vamos a proponer una agenda no una agenda para, para impulsar cambios radicales eh, eh, en la formación formal en base a estas experiencias ¿no? eh, ¿cuál sería esa agenda? ¿qué propondrían? primero las damas es que se me ocurren mil cosas Octavio entonces eh, la me parece que el reconocimiento de estos espacios, de estos espacios informales en la formalidad, supongamos, ¿no? uh -huh. eh, una escuela, ta, ta, ta, ta. Eh, reconocer los espacios informales como espacios de aprendizaje, eso se me hace un primer paso. Okay. ¿No? O sea, ¿cómo posibilitar, sin que sea incluso la misma escuela? Ojalá. Porque... Hay, hay modos y formas y estructuras que difícilmente van a cambiar muy rápido a pesar de los desafíos a los que estemos sometidos. Entonces, posibilitar eh, eh, el reconocimiento a esos espacios informales me parece la primera. Eh, promoverlos, segunda. Que sean con valores igualitarios, ¿no? Y de respeto a las personas eh, se me hace otra, súper atinada. Que sean... Eh, que sean problemas de, de la vida concreta y real, ¿no? Que nosotras podamos idear, eh, eh, poder tener ese espacio de creatividad eh, para poder proponer, otra, es otra de las cosas que, que nos hizo falta. Pensemos en todo aquello que no tuvimos, ¿no? Cuando decía Octavio todas esas, ¿no? O sea, de, de, de la escuela, de, de cómo encontramos diferencias en las exposiciones de los laboratorios, de los meetings, de, de los de los cacatones o... Pensemos en, en, en, en todo eso que nos gustaría implementar, ¿no? Este, habilitemos canales de comunicación que no son formales, pero que sirven para, para poder crear. Eh, los canales y qué soporte y tal, es otro tema. Yo creo que ese es para nos da como para otra charla, eh, ¿no? De las herramientas, y yo creo que hace muchísima falta estos eh, estos espacios de intercambio de herramientas de estrategias qué es lo que nos funciona qué no y sí se me ocurren esas por lo pronto bien bien estrella Octavio la misma pregunta sí mira fíjate que la propia pregunta yo creo que trae uno por lo menos una reflexión no sé si una respuesta pero sí por lo menos algo reflexivo no la, lo formal que hay en los espacios formales en la academia y en la comunidad ya por, por, ya por decir que son, eh, no necesariamente antónimos, pero ya por decir que están en dos espacios distintos, quiere decir que en el centro hay algo, que le, que, del, del cual uno carece y el otro también. Creo que decía Estrella, de no ser, de no ser dogmático, ¿no? de que solo, solo el conocimiento comunitario es el que vale y la academia no tiene sino un fastidio que hay que repetir durante una cantidad de años, o este, pues eh, por el contrario decir que el, el conocimiento académico es el método que se ha comprobado durante muchos siglos, que es el que funciona, y que lo demás es un hobby, como de alguna manera, pues culturalmente, por lo menos en mi caso, pues eh, eh, de, de, del entorno, pues uno, uno recibe ese tipo de información. Yo creo que, mira, como propuesta, la, tiene, hay que buscar espacios donde tomo las palabras de Estrella al principio, donde uno sienta el conocimiento, donde uno se divierta, quizás no se divierta, vámonos, no, no voy a llegar tan allá, no necesariamente tiene que ser algo lúdico, pero sí por lo menos algo que, que, lo, que le toque a uno alguna fibra motivadora personal más allá de tengo que sacar buena nota en el examen, que sea una motivación más allá, más allá de esa, ¿no? del logro simplemente de un número, de una ponderación en un número. Creo que tiene que haber bastantes espacios eh, de innovación para eso. ¿no? Eh, eh, rescato también que si sí, es difícil pues, eh, que cambie un modelo educativo que tiene, por lo menos en esta parte del mundo, 200 años y que es heredado pues, de otra parte del mundo donde tenía un poco más pero sí pudiera rescatar algo que él, a mí me divertía mucho en la universidad, en el tiempo en que estuve en la universidad, y eran las, las, las materias electivas, la materia donde uno elegía al profesor y al tema, y yo pues tenía muchísimos créditos de más, tenía, tenía los números eso que uno tiene que ir sacando, de, cuánto, de cuántos créditos uno ha tenido, de, cuánto, de cuántos tiquecitos uno ha obtenido por semestre, yo tenía muchísimos porque me metía en cuánta electiva había, porque había temas que me apasionaban, entonces, quizás eso pudiera ser un intermedio eh, del lado académico. ¿no? Y del lado comunitario, pues bueno, rescatar que la, la, la inventiva y la intuición no necesariamente... Eh, el ensayo de error es un método científico, muy bien, pero no es el mejor de ellos. Este, y extraña, rara vez da fruto, eh, y regularmente da fruto cuando ya has pasado por un proceso suficientemente científico, y es entonces cuando hay que improvisar, tal cual como en la música. Sí, si todo el mundo empieza a improvisar, a tocar lo que sea, eso es una zampablera. Pero si, si ya sabemos unos procesos musicales, ¿verdad? Dice, bueno, dale, ahí sí tú puedes improvisar y tocar, prácticamente, sobre todo los jazzistas, cualquier nota puedes tocar allí, si sabes qué nota va a ir allí. Entonces, bueno, eh, concluyo pues con una, con una anécdota eh, que, que sabemos la respuesta, pero no, no la voy a dar ahorita. ¿Qué pasa cuando hay un día en nuestro liceo, en nuestra educación media, ¿no? Cuando somos jovencitos, que estamos, pues, en la adolescencia, y nos gusta mucho el tema. Y ese día hay examen, ¿ok? Y está el salón lleno, llega el profesor o la profesora, y uno dice en voz alta, así en todo el medio de la, de, de la clase, ¡profe, iba a haber examen, ¿verdad? si todo emocionado. Bueno, mira, si no te dejan amarrado en el recreo en un árbol por sapo, tienes mucha suerte. ¿Por qué? Porque culturalmente la persona, ¿verdad? Culturalmente la persona que sobresale pudiera ser un problema. Entonces, del lado de la comunidad también hay algunas cosas que revisar, porque del lado de la academia, ¿verdad? El que sobresale, sobresale. Mientras que del lado de la comunidad, el que sobresale pudiera ser un problema, bueno, ahí hay algunos asuntos ya que van más hacia la sociología y hacia la psicología, pero que también pues, hay que ver qué pasa en esos, en esos puntos intermedios entre lo académico y entre lo, digamos, informal, para, ponerlo, para, ponerlo, para ponerle dos términos por separado.